Ando, ando, ando como Freezer, frío como Freezer Tanto hilo en un cuello que no se me cicatrice Todos preguntando cómo fue que lo hice Soy como la droga que entró por su nariz, entró por sus oídos, dicen que estoy guido Es otra loco, parecen perdidos Parecen en el caído, todos están dormidos yo los culo como y fido. El destino y muy gira como un Black Hoy estás arriba, mañana bajo la ley Yo sigo como Jordan en el Flay Mientras tú no voy así escuchando el triple como Pongamos los pocos que tienen a play. Ando en la calle escapando me va el Snake. me muevo a la serpiente que siente la presa que Sabe que la bola está cerca y que va por él. El hielo baila a mi cobote. Puede el aire te agote. Porque si no solo la flotes, seguro te va a perder. Yo solo salgo de noche porque son no los coches. De puro yo que no tienen miedo a perder. Una botella y hay coge. Tanto avance como hay. Porque sabe cómo se pone las el amanecer. Ando a colorado ojos colorados todo este J drogado que solo ando buscando una forma de lo que soy Ando, ando, ando como freezer Frío como freezer Tanto hierro que yo que no se me cicatrice Todo preguntando como fue que lo hice Ando como freezer Ando, ando como freezer Shit Ando como freezer, bitch Los únicos congelado, de verdad No me mando mentira She this so Quite much white boys. I'm sorry, I'm no,